martes 1 de diciembre del año 2020, tal cual dijéramos nosotros al principio del programa que vamos a tener la presencia de nuestro amigo Tony Pichardo, quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, para tocar estos temas de actualidad con nuestro amigo Tony Pichardo, a quien saludamos y le damos la bienvenida una vez más aquí a Contacto Diario. Hermano, saludo y bienvenido a Contacto Diario. Bueno, eh, agradecerte Víctor y la oportunidad que nos das de llegar a los amigos televidentes, teníamos unos días que no veníamos por aquí, ¿verdad? Cosas de pandemia y ese Ay, tipo de sí, cosas. Sí. Y saludar al doctor Romero, que todavía allá, estamos <ríe> en pandemia, <ríe> que está allá en su casa. El doctor Romero, sí. tuvimos juntos un programa de radio. Yo, no, yo creo que era el sí, principio un... de su participación sí. en los medios, ¿verdad, doctor? Sí, sí, no. Ah, ya ya tenemos... Sí, es mucho, sí. Mucho? sí. Ah, Tony, sí por pero respeto, ya. Tony, por respeto, no se lo dice, pero dígale, Tony, que el doctor Romero que todavía sigue con miedo y se mantiene, va a cumplir un año no. ahora en este... Bueno, cumplirlo no, no, un no, año no, no, no. Eh, eh, lo que pasa es que eh, tenemos eh, la tecnología necesaria te para, centro, para usarla. No, no, eh, que, eh, eso no. Eso no está muy bonito no, de Navidad. Eh, eh, sí, sí, hombre. El libro una ah, tecnología. Qué bueno que está Tony. Tony, el país... Desde el sábado en la madrugada, domingo en la madrugada, ¿verdad? Eh, ha estado viviendo eh, una situación con respecto a estos 10 ex exfuncionarios que fueron apresados en la madrugada del domingo y quisiéramos oír la opinión de Tony Picharo como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Su opinión con respecto a esta situación que está viviendo el PLD en este momento. Eh, mira, eh, ante todo debo aclarar y aclararte que de las 10 personas que están eh, bajo arresto, en la, me parece que en el Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, 5 son funcionarios y cinco son empresarios. Es decir, no son 10 funcionarios mm. del gobierno del presidente Danilo Medina, sino son cinco empresarios. Bueno, pues están divididos entonces, ¿verdad? empresarios cinco ex funcionarios. Okay. No, lo, hacemos la aclaración porque... Eh, mucha gente cree que son 10 exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina sino son cinco empresarios que le vendían Que son proveedores del Estado eh, En los gobiernos del país Porque eh, se habla por ejemplo de Alexis Medina Que es el hermano del presidente Pero Alexis Medina tiene más de 20 años como proveedor del Estado Así que no es porque él era hermano del presidente Sino que él le vendía al Estado hace muchísimo tiempo Porque es un comerciante, un empresario Igual que los otros Y cinco funcionarios que aparentemente Porque no tenemos todavía eh, El acta de acusación Porque fue anoche A las 11, casi las 12 de la noche Que el Ministerio Público Depositó La supuesta acusación contra ellos Bueno, eh, la posición del PP De preso, hecho, le... era, eh, Tony, perdón Hay algunos que dicen que no saben por qué están presos es Porque no, se lo, no le han dicho ni siquiera por qué están sí. presos Es decir Anoche a las 11 y casi las 12 de la noche. Por habrá que decírselo todo. Bueno, no, claro, ya con, la, con la, el acta de... Era, la noche anoche deberían... De, debi sí. Debieron decírselo cuando lo fueron a buscar, es ¿sí? sí. debieron dejarle un acta, eh, un acta, de, la, el acta de, de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de, del juez que autoriza, ¿verdad? El allanamiento. Debieron dejársela. No se la dejaron. Bueno, pero de todas maneras, eh, la posición del Partido de la Liberación Dominicana es clara. El PLD no se opone a cualquier investigación que haga el Ministerio Público, no importa el funcionario que sea, o exfuncionario, o un empresario, como en el caso que nos ocupa, donde hay cinco empresarios. Entre los cuales ninguno son dirigentes del PLD, pero son empresarios que le vendían al gobierno del PLD en diferentes instituciones. Pero estrechamente vinculado a... Como el, es el caso, por ejemplo, caso que de Alexi Alexi es hermano del presidente. un empresario porque es hermano del, hermano del presidente. Es correcto, pero él no está impedido por la ley 340-06 de ser proveedor del Estado porque sea hermano del presidente, porque la ley no le prohíbe eso. Eh, lo, lo que le po, podría prohibir la ley es venderle a la presidencia de la República porque esa es la institución que dirige eh, el presidente de la República pero cualquier institución del Estado más cuando él tiene más de 20 años siendo proveedor del Estado cuando Danilo ni pensaba ser presidente bueno pero lo, la posición del PLD es clara y lo ha expresado el comité político de que el PLD no se opone bajo ningún concepto a cualquier investigación porque de eso de eso eso es una norma es decir eh, el Ministerio Público o quien sea tiene una duda o tiene la creencia de que ahí hubo eh, algún dolo, algún, alguna cuestión irregular, tiene el derecho el Ministerio Público de investigar, de cuestionar y de hacer lo que considere, siempre y cuando se cumpla con el debido proceso, porque ahí es que está el detalle. Eh, estas actuaciones, que no son más que para tratar de empañar la gestión del presidente Danilo Medina y para afectarlo a él, fíjate tú que hay dos hermanos de, de ellos en, en, entre los que están arrestados. Eh, son tratando, porque hay un complot, tratando de debilitar y de cuestionar la gran obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina, tratando de destruir al PLD porque se quiere hacer creer que, y, se, y se hizo una campaña electoral de, de mucho tiempo acusando al PLD de ser un partido de corruptos y de que el gobierno del presidente Danilo Medina es, un, es, el, es el gobierno más corrupto que ha habido aquí y no más, y, y no hay cosa más falsa que esa, es todo lo contrario, el gobierno del presidente Danilo Medina que aunque haya gente que haya metido la mano o haya gente que haya hecho lo incorrecto es el gobierno. Tony, más y así mismo no fue que fueron a buscar, yo recuerdo, me corrige a Temístocle, a el grupo de Temer, Bueno, pero ese. Bu no, lo, lo fueron eh, a buscar en las mismas condiciones, a su casa, de madrugada, qué sé yo, lo sacaron. No, de verdad, no, no, no, no pero, pero, pero en el caso de, de, de los de Odebrecht. Tú sabes que hubo un proceso en Brasil. Donde esos nombres salieron a relucir. Y fueron señalados en un proceso judicial. O sea, yo digo el proceso porque quienes fueron a buscarlo fueron las autoridades que tenemos en el país, fueron las que fueron a buscarlo sí. a su casa. Lo fueron a buscarlo a su casa, está bien, pero no lo fueron a buscar a las 4 y las 5 de la mañana, eh, sin, sin, sin, sin, sin incluso previamente haberlo citado, haberlo, citado, citado haberlo escuchado. Porque fíjate tú, mira el pero, pero el eh, yo tengo un error, el, el, a lo que se cita a testigos pero los acusados se buscan no pero, ejemplo, no, pero cuando usted está haciendo una investigación, usted tiene, mm -hmm. por ejemplo, el mismo Alexis eh, y el señor de la OISOE pagán Pagan, Pagan, Pagan, fueron apresados en la Procuraduría fue sí. Es decir que fueron citados, incluso no una vez, sino que fueron, ellos fueron, en el caso de Pagán ...tenía casi la semana entera yendo... Pero ...no lo citaron, lo mandaron a buscar para trancarlo... ¿ves? Eh, no, no, ...no solamente eso, no... ...que lo, des, lo despacharon... ...a las 11 de la noche... ...ese mismo día, ese sábado... A, ...lo despacharon, y cuando iba saliendo de la buquería... ...vino un aparataje pa, para apresarlo... ...y firmarlo apres, apresándolo... ...porque es un aparataje... ...porque se trata de un circo... ...de... de ...desviar la atención... ...de que estamos a 100 días y pico... ...de un gobierno... Que no ha dado pie con bola, que le lo vendió Villas y Castilla a este pueblo y ha hecho todo lo contrario de lo que de lo que, de lo que Y ya es tiempo, Tony, de evaluarlo así, de hacer esa bueno, evaluación. Bueno, pero es que usted. Es, sí, claro que sí. Porque usted sabe que 100 días, se dan 100 días de gracia, como dice, como si fuera de Navidad, de gracia a, los, a todos los gobiernos para que hagan, ejecuten todo lo que ha prometido. Incluso el presidente Abinader prometió en esos 100 días una serie de. de de obras y una serie de cosas 14 que más. ya en 100 días debieron haberse llevado fue, a cabo debe haber a cabo y no hizo ninguna y yo te la puedo mencionar es, es, que eso es, es que eso es imposible ni para leonel bueno, ni para danilo bueno, ni para, para no fui yo fue el que prometió sí. que en esos 100 días iba a hacer esto esto esto esto esto los 100 días a, los 100 días los se días de, se debe a que la oposición no le hace no le, no le va a hacer oposición política, pero de que en 100 días no se van a... O sea, en 100 días no te das cuenta tú ni lo que te dejaron Bueno, pero <risa> eh, él ofreció en días, los primeros 100 días es decir, yo no, yo, Tú puedes decir lo que tú consideres, pero él dijo que los primeros 100 días iba a ser Yo te lo busco aquí, te lo puedo mencionar uno por uno Una de las cosas que mencionó que iba a ser en los 100 días Era que le iba a subir el sueldo a los policías a 500 dólares y, no, y ya anunciaron que ni siquiera en el pero año él anunció 2021, para el próximo año no anunció que no iba a poder cumplir tampoco en el, en el año 2021 esos 500 dólares Tony, ¿no policía? sería, por ejemplo eh, motivo de, de qué sé yo, hasta de, de aclararlo por parte de los funcionarios pasados, de que se hagan las investigaciones que haya que hacer, no, porque claro. por ejemplo como decía marino Zapete no, no es que se quiere pero pero ahí, a ahí yo le conviene, Víctor le conviene que sea un aparataje porque entonces van a salir bien, pues o sea, lo que yo digo no, es que la, que la mayoría de gente no entiende y no comprende, la mayoría del pueblo no entiende y no comprende, cuando ve ese tipo de paretaje cree ya lo, que ya lo condenaron que ya ellos son culpables sí, tiene una condena, eh, una eh, y ve la gente la el morbo pero porque lo que... ellos lo que tratan es de, de aumentar una popularidad que se ha ido por el suelo un gobierno que llegó con muchas expectativas con muchas promesas, con mucha, con un discurso pero que son 100 días y han, días que yo bueno digo. pero el problema 100. es que o sea, los en, los, en, en, la, en, en el en la luna de miel, es que la, es que la pareja tiene los mejores días, lo, la, lo, los mejores resultados Y han sido malos, lo siento bueno, que no han cumplido uno solo, de <risa> la promesa Usted quiere uno malo Por ejemplo, acusaron al PLD de que los hijos y los familiares de los funcionarios Era lo que les daban empleo y que les repartía algo así. Y ellos han hecho, lo han hecho peor los hijos de los funcionarios no Los no familiares ha habido, no, son, no no, no, Pero no han tenido tiempo ni siquiera Pero no han tenido tiempo Ni siquiera de estructurar bien completo El gobierno no, para tal no, Pero eso es no, no no problema no, de ellos no, Porque cuando el PLD En 100 días Pudo presentar sí, Obras, pudo sí, presentar eh, Realizaciones Porque la prometió para los primeros 100 días Yo no puedo eh, Esperar, si, si Luis Abinader Promete 14 Obras o, o actuaciones en 100 días, yo no puedo venir a, a evaluarlo a los cuatro años. Tiene que ser los 10 días lo, lo que, la Para concluir el comentario que iba a hacer, lo que yo digo es que debiera ser un, inter, debiera ser un interés de todo funcionario, de ex funcionario, claro. que se hagan las investigaciones del lugar. Pero eso es lo que estamos es, diciendo. Claro, porque por ejemplo, si usted estuvo en un puesto y usted se supone que ya usted va a salir, lo lógico es que usted debe entregar, claro. o sea, que todo esté claro, porque mientras más claridad, pues, nada, usted puede hacer lujo, verdad. No salí, entregue sin problema. Pero eso, eso es lo que estamos entonces, diciendo y eso es lo que ha dicho el comité político del PLD. Que se hagan todas las investigaciones, pero no un show para eh, violar el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Porque lo que, lo, lo que, eh, lo que ellos tratan de vender es que ya esa gente son culpables y que esa gente están condenadas. Y, y ahora lo que se va a investigar realmente y hacer una acusación supuestamente de unas cosas que ellos están planteando, ¿de qué?, de que esta gente eh, fueron contratistas del Estado. ¿Qué es lo que ellos tienen que ver? ¿Qué es lo que ellos tienen que investigar? Si se violó la ley de contratación pública. Tony, y no es muy sencillo decir así que cuando usted plantea Ok, que Alexi Medina. Es hermano del presidente y tenía más de 20 años siendo suplidor del Estado. Sí. Porque tal vez no se está cuestionando que fuese suplidor del Estado. Tal vez la manera... ¿verdad? Pero Como eso es lo que, se eh, está lo que De manera exorbitante los recursos que manejo y, la, y, la, y según dicen, la fortuna eh, con la que eh, eh, salió, por ejemplo, eh, siendo suplidor del Estado. Pero eso este es lo que ellos tienen que probar. Es decir, porque es muy, es muy fácil, es, es, es muy fácil decir... Ah, que cinco empresarios, sumársela a todo Alexis Ale, Divídame, por favor, que Hay diez. son cinco empresarios y cinco exfuncionarios, Divídamelo, sí. por favor. Sí. Pagán fue de la OISOE. Correcto, exfuncionario funcionario. es eh, Freddy Hidalgo, que fue mi, ex ministro de Salud eh, Pública. No recuerdo el nombre del Contralor. Por ahí está el contra uno que fue contralor en el primer sí. gobierno del presidente Daniel sí. Medina Una hermana del presidente que era subdirectora del Fomper sí, correcto, Y el de Santiago, que eh, fue candidato a, el candidato a síndico Que era el director de Fomper okay, eh, ex esos son, esos son ex funcionarios Son ex funcionarios Y los cinco empresarios Los otros empresarios son, no recuerdo el nombre porque son gente que no se conocen mucho Es decir, yo como empresario uno no tiene el dominio porque okay, son okay. gente que hacen un negocio y tiene su empresa, okay. pero uno no tiene, son cinco. Está bien, los, los otros, otros cinco los no son. Los otros son empresarios. Son empresarios. Pero vaya no, que calidad de empresario. No fue el nivel, hermano del presidente. Uno era el presidente, otro no no lo que era. No, no, okay. no puedo decirlo. Pero eso no tiene que ver. Porque el, un hermano del presidente. Pero aquí nadie ha dicho que los hijos de Hipólito eran, eh, y son eh, proveedores del Estado cuando estaba Hipólito. Pero parece entonces, o sea, pero parece entonces Tony, que ellos, no. aún siendo proveedores del Estado, se manejaron con No, es que el todo. PLD no iba a hacer eso contra los hijos de Hipólito. Es que ahí es que a, está a, la diferencia. A, a sabiendo que fuera bien o mal. No es que por ser proveedor. Es que, por ejemplo, usted, usted, usted, usted es vendedor, ¿verdad? Usted es proveedor, sí, del, sí, proveedor sí. del Estado. Usted lo que quiere es vender. Sí, pero no, como, ¿me que no que hasta Utilizando a través de la relación que yo tengo Con el presidente me lo den todo a mí No, eso no es verdad, ah, eso es lo que tienen que probar Eso es lo que tiene que probar Porque tú sabes cuántos proveedores tiene el Estado Más de 35 mil sí. proveedores Más de 35 mil proveedores Es decir que a todo eso Le han, han vendido es. al Estado Pero Entonces, muchos de ellos que quebraron ¿Eh? supuestamente supuestamente lo, lo, bueno, lo quebró si el que quebró la empresa dicen que quebraron pero ahí están porque pero ahí están todos en tres compañías propiedad de Alexis Medina Ahí se manejó pero es el... es que ellos son los que están diciendo que son propiedad de Alexis Medina ellos están ellos lo, lo que están diciendo que esos cinco empresarios entonces, que son, el... son testaferros de Alexis sí, de, sí. de Alexis Medina lo que dicen. eso es lo que dicen entonces ellos lo que tienen es que probar Ahí están ahí están los hechos, esto es lo que tienen que probar Primero, que son testaferos Segundo, que se cometió alguna irregularidad En la venta que ellos le hicieron a las instituciones que le vendieron Entonces, Ahora, pues, eso, yo entiendo, esa debe ser la actitud as, asumida por el presidente de la república Decir eso que usted está diciendo Pero eso es lo que dijo Danilo y no, dec, no, es una desconsideración Bueno, él habla de lo que yo entiendo que debe decir el presidente sí. Él habla de desconsideración Porque... Si a, a aquí en San Francisco de Macorís a Víctor Puntiel lo conoce todo el mundo, si, si viene cualquier carajo a la vela, como dice la gente del pueblo, y acusa a Víctor Puntiel, Víctor Puntiel es un hombre que el Ministerio Público no tiene que ir a las 5 de la mañana con un aparataje sin ropa y como quiera llevárselo, sino tiene que decirle, mire Víctor, usted es un sí. hombre que se ha conocido, que no es un hombre eh, violento, pase por, allá. Que no, pase por allá que tenemos una cosa aquí que tenemos que investigar. Sí. eso A una persona que mató a uno y anda corriendo, ahí sí o que se robó una cosa y anda corriendo y que nadie sabe quién es, y que, o que, en y esa, que anda armado. En eso estamos 100% de acuerdo. Bueno, así acu sí, no, no, y ayer no, nosotros no lo comentábamos. Yo, en eso pues, yo no estoy de acuerdo. Y ayer de, de, lo comentábamos, cuestionábamos eso. ¿Cómo forma? es posible, por ejemplo, que a una persona, hasta por un asunto de edad, como el doctor el Hidalgo si viene a la casa a no, buscarlo no, sí. ¿cómo es posible que no se le permita? que, que se sí, ponga hombre, ropa claro. porque está en ropa de dormir porque el, el morbo, el aparataje entonces, esa, eso, que la gente se va a, a celebrar entonces, y aplaudir eso que pudo y, a, haber sido, y a querer levantar eh, eso que un pudo, gobierno que se va cayendo entonces, eso que pudo haber sido una acción aplaudida por uh -huh. todo el mundo con esa Sencillez tal vez se le cayó. Se le cayó? Entonces, Eso lo cuestionamos nosotros. Eso no quiere decir que sea inocente, que no sea inocente. No, no, no. no, que la actitud y la forma. Y como no cuestionamos es, que o sea, se investigue. Claro. No cuestionamos que se investigue. Ahora que se investigue como debe correctamente. Que, que a la gente no se le atropelle, no se le humille sin necesidad. Porque si tú me dices a mí que son gente que andan corriendo, que son gente que andan armados y, y, que, y que cuando la policía llegue va a haber un enfrentamiento. Yo digo, bueno, está bien, que caigan cuando estén durmiendo, porque hay muchas casas, hay personas mayores, niños, niños, inocentes, que, que le tumben la puerta a las 4 de la mañana, pudiendo haberlo llamado decir, mire, aquí hay una acusación contra usted, pase por aquí, y ahí lo dejan preso dejan presos sí. pero ese mm. dato que da tony de que como que se ve como tan sencillo amigos televidentes y Sergio romero de que eh, el, el alexi por ejemplo tenía más de 20 años siendo su claro, del así estado es, así es. y que se va a probar ahora pero es hermano del presidente está bien yo le decía a Sergio ayer lo comentábamos nosotros eh, cuál era el cargo de fulano no no no, no, no hay mejor y, puesto el mejor cargo en el gobierno que ser amigo del presidente y no es amigo del presidente pero es nadie ha dicho nada que la cementera de abinader le está le está vendiendo al estado la cementera de, la, de, de Abinader está viniendo al Estado y nadie ha dicho nada. Pero entonces, Tony, eso es, entonces, fa entonces, eso es facultad, Tony, del PLN... No, no, eso es facultad del faculta Ministerio de... Público. O sea, lo que pasa es que el Ministerio Público es una dependencia de la Presidencia de la no, República. Yo, no, yo te lo diciendo en este momento, por siempre lo ha dicho, entonces digo, sí. eso, eso es facultad de la oposición, pues, eh, arremeter contra Sí, sí, pero, pero ellos no aunque yo lo diga, lo diga la oposición, ellos no van a hacer nada. Porque la empresa del presidente de la República que está vendiendo cemento, no recuerdo cómo se llama el cemento. Pero le vendió al PLD y le vendió a, al Partido Republicano. Como hizo Alexi, que le vendió a todos los gobiernos. Pero es mejor ahora, ¿También? lo pueden acusar Entonces, al presidente. Yo no, no uh -huh. veo ninguna... Ahora, si esas ventas se hicieron de manera irregular, violando la ley de compra, ah, tienen que pagar que paga la consecuencia. Que la consecuencia. Aprobado. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que, lo que, estamos, lo que no estamos de acuerdo es en el aparataje y el show para ganar Aprobado, simpatía y aplauso en contra de gente que hasta que se demuestre lo contrario son inocentes. Dice la ley. Tony, finalmente, el PLD aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, en el PLD estamos, y por eso usted ha visto que ni siquiera haciendo oposición estaba el PLD, no solamente por los 100 días, sino que el PLD está inmerso. En el, bueno, en Tony, proceso. el único peleadista que yo conozco ya en FACORIR es tú, después y todo han desaparecido, no, de, por, no, por arte de magia. No, mire, él que eran los mismos peleadistas, claro, con menos con lo que se fueron, que fue un, un, un grupo. No, no, no porque se han ido, sino porque se, están, se han callado, no no, no dice no, nada. Sé, ellos siempre han estado callados, yo sé que eso da la cara siempre, la mayoría Exacto. no da la cara, nunca lo ha dado. <risas> sí. Y, eso, y fue lo que más cobraron y lo que más, y lo que más gozaron. Y no, dan, y, no, y no dan la cara. La doy la cara que yo que tengo mal. que cargar con todas las cosas. y los el, lo que se fueron, son los que no más, más mira, gozaron. Los que, mira, nada, lo que, lo que, que más, no lo lo es que más ganaron sí. y los lo que más gozaron. Y nunca defendieron el gobierno de PLD tampoco. Porque ellos iban, cuando venían los funcionarios de la capital, estaban en primera fila, adelante, en la silla. Pero cuando hay que defender el gobierno de PLD, no aparecía nadie. Ustedes saben que invitaban muchísimo lo dejaban plantado Lo dejaban plantado Entonces el PLD está en una etapa de reestructuración De formación y va a salir más fortalecido que nunca ¿Sabe por qué? Porque hay una obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana Que la gente la vivió, la vive y está ahí Que no la puede borrar nadie Ninguna acusación contra dos o tres Ni, ni que hayan dos o tres metido las patas Porque puede que también la haya Pero el PLD está ahí, una obra de gobierno Y cuando comiencen las dificultades a partir del próximo año, que la vas a ver con esta crisis que viene, entonces el pueblo va a añorar que sea Danilo, que sea el PLD que estuviera ahí, porque son los que han sabido gobernar y los que han sabido llevar soluciones al pueblo dominicano. Esta gente está en show en, todo, en todos los picazos de empresas privadas y donde quiere que hay una cámara y en toda la fiesta bailando y no está gobernando, está chismeando y está hablando pero no está ejecutando, y cuando el pueblo, la crisis llegue, entonces ustedes van a ver la diferencia, lo que es el PLD en el poder, y cuáles son estas gente que ya lo hicieron del año 2000 a 2004, un desastre, y lo veremos ahora, dentro de los próximos años. Tony, gracias hermano por compartir con nosotros. Gracias en el a ustedes, de hoy, gracias. Estos temas ya de, un saludo de actualidad. Sí, así mismo, gracias. eh. Gracias a Tony, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en toda esta zona de San Francisco y la región. Vamos a una pausa y de regreso venimos con nuestro amigo Alberto Vázquez, que como siempre, como cada martes, comparte con nosotros esos importantes temas de actualidad. A la pausa, ya regresamos.